San Alonso Rodríguez, padre de la Compañía de Jesús, nos recomienda comulgar espiritualmente, diciendo desde el corazón. Oh Señor, ¿quién tuviera la limpieza y pureza que es menester para recibir dignamente tan gran huésped? ¿O quién fuera digno de recibiros cada día y teneros siempre en sus entrañas? Oh Señor, ¿qué rico sería yo si os mereciera recibir y traer a mi casa? ¡Qué dichosa fuera mi suerte! Pero no es necesario Señor. Venir vos a mí sacramentalmente para enriquecerme, queredlo Dios mío, que eso bastará, mandadlo vos Señor, y quedaré justificado. Señor mío Jesucristo, yo no soy digno que vos entréis en mi morada, más decidlo vos, que con vuestra sola palabra mi ánima será sana y salva, Mateo 8, 8. Si mirar la serpiente de metal bastaba para sanar los heridos, libro de números 21, 9, también bastará el miraros a vos con fe viva y con ardiente deseo de recibiros.